La Dinodaga robada ¿Que están vivos? Dino Tirano y Dino Tricera fueron destruidos por el volcán. No es posible que sobrevivieran. Esa criatura fastidiosa, Dinorath, fue el responsable. Sus poderes son tan grandes que hasta los del Dragón Oscuro paridecen al compararlos. No, Dragowin. Como siempre, tu valoración es incorrecta eminencia, Dinoram solo no habría podido vencerme. Lo hizo con la ayuda de los antepasados. ¿Cómo les ayudaron? Con las Dinodagas. Solo los antepasados pudieron darles un poder así. ¿No has advertido cómo han abortado tus planes? Sí, esas Dinodagas me han causado muchos problemas. Causaron la derrota de Gigano. Y fueron las que revivieron a los hermanos Serathor. Gracias por despertarnos. Bien, Dragoin. ¿Alguna idea? ¿Ideas? Eh, bueno, esto yo no... Déjame a mí. Las Dinodagas dejarán de ser un problema. Y también los Dinocaballeros. Espero tu éxito con impaciencia. Espero que te quedes allí abajo para siempre. ¿Quién eres Me llamo Kira. Acabo de mudarme. Iré a tu colegio el próximo semestre. ¿Quieres dar un paseo o ir a comer algo? Encantado. Uh, ¿Sabes que tu ropa está hecha una sopa? ¿De qué estás hablando? ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Eh? Me siento tan sola al no conocer a nadie aquí. Serás mi amigo, ¿verdad? Uh, bueno, sí. Quiero decir desde luego... ¡Bien! ¡Nunca había tenido novio! ¡Esto va a ser genial! ¿Ah? ¡Podremos compartirlo todo! ¿De qué estás hablando? Yo no he dicho nada de ser tu novio. ¡Oh, Mikaito es un bromista! Ya nos veremos otra vez. Hoy no es buen día, ¿vale? ¿Quieres decir que no te gusta? ¿Por qué no? Uh, no, no es que tú no me gustes. Es que he quedado en verme con otra amiga. Bueno, creo que no pasará nada. ¡Claro que no! Y no te preocupes. Cualquier amiga de mi novia es amiga mía. ¡Ja, Hmm. Hola, Rina ¿Eh? <risa> Siento llegar tarde Es culpa mía Esta es Kira, acaba de llegar Irá al colegio con nosotros el próximo semestre hmm. Me la encontré mientras <risa> venía de camino hacia <risa> aquí no Así que pensé joyas. que como sois chicas, os gustaría conoceros <risa> Para ser chicas, se parece bastante a un chico ¿Qué has dicho? Perdónanos un momento Hasta ahora pasa? ¿Acabas de conocerla y va contigo a todas partes? No puedo creer que la trajeras contigo. ¿Cómo vamos a hablar con los dinos? Sé más comprensiva. Acaba de mudarse y se siente un poco sola. A mí me parece muy rarita. Fíjate bien en ella. ¿Qué quieres decir? Uy, los chicos parecéis tontos. Bueno, es algo rara. ¿Y qué tiene de malo? Oh, nada, claro. Después de todo, es muy guapa. ¿Qué importa que sea tan retorcida? Por favor, sé más realista. Claro que es guapa, pero esa no es la razón por la que la traje conmigo. Es una chica sola en un vecindario nuevo que está intentando hacer amigos que tiene eso de malo. Hmm. ¿Por qué estás siendo tan mala? ¡Me he insultado! ¿A ti te parezco un chico? Solo cuando te vistes de chico. ¡Uy! ¡Eh, basta! Creía que eras amiga suya. Deberías avergonzarte de haberle regañado así. Hmm. Diviértete con tu amiguita. La número uno. Dragón Oscuro envía dragosaurios a la tierra y los dinocaballeros salen a pelear. Pero los caballeros se cansan y Kaito saca su dinodaga para darles fuerzas. Pero no tiene ocasión de utilizarla, porque le noqueo y le quito su dinodaga. Se la llevo a Dragón Oscuro y se siente tan feliz que me nombra heredera de su reino. Kaito. ¿Eh? ¿Estás ahí? ¿Eh? Dime, tirano. Ha llegado un batallón de dragosaurios. Vamos a pelear. Recibido. Llegaré lo antes que pueda. ¡Vaya! ¿Vale? Tienes el móvil más guay que había visto nunca. No es exactamente un teléfono móvil, es... ¡Ahora, quiero verlo! ¿Qué crees que estás cayó, por haciendo? aquí? suelta, ver, suelta! ¡Está descontrolado! ¡Tricera, espera! Eh, si queréis quedaros aquí, hacedlo. Yo he venido a pelear. Ven con papá. No me lo agradezcas. Ha sido un placer. Porque has intervenido. Tijera, soy perfectamente capaz de pelear con un dragosaurio. No, si lo siento. Es que estoy lanzado. ¡Fijaos! ¡Vaya! Esto no puede estar pasando. ¿Qué sucede? ¿De qué estás hablando? Esto no tenía que ocurrir así. ¿Eh? ¿A qué te refieres? ¡Son unos ratas! ¿Eh? Esto no es justo. Tricera es demasiado fuerte. ¡Vámonos de aquí! Sí, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No lo entiendo. No habiendo fuerza vital para robar, ¿por qué han aparecido todos aquí? ¿Qué más da? Lo que importa es que les demostremos quién manda. <risa> Hablas de ti, supongo. Vámonos, chicos. Esto se está poniendo muy fastidioso. Saber tiene razón. No viendo Fuerza Vital cerca, ¿qué buscaban? Diamante ¿Eh? Ryugu y su colega Dragón Oscuro se lo pensarán dos veces antes de enviar más dragosaurios. ¿Por ti dices? ¡Ja! ¡Sé realista! Ahora que soy más fuerte, puedo enfrentarme a un ejército de dragosaurios. Si no nos necesitas, quizá quieras ir a pelear con ellos tú solo, o cazas. Eh, tal vez no sea una mala idea. Vamos, ¿qué ha pasado con el trabajo en equipo? Tal vez Tricera debería contestar. Si no, se va a encontrar peleando solo, sin nadie que le ayude cuando tenga problemas. No necesito ayuda. ¿De verdad? Estupendo. Ya está bien. Los dragosaurios traman algo. Debemos estar preparados. Tricera y tú deberíais comprobar la zona mientras los demás nos recargamos. Echaremos un vistazo en unas horas. Quizá podamos dar a los dragosaurios más lecciones de vuelo. ¡Lecciones de vuelo! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué gracia! Plan número 2. Haré que uno de los metamórficos se disfrace de Dino Daga. Conseguiré que Kaito me deje su Dinodaga. Y cuando no mire, la cambiaré por la falsa. No lo descubrirá hasta que ya sea tarde. Y Dragón Oscuro me dejará gobernar a su lado para siempre. ¡Es perfecto! No estoy en casa. Oye, siento lo de antes. Vamos, Rina, dime que me perdonas. No pensaré. ¿Dónde está esa novia tan guapa? Tenía razón. Es algo rara. Para ser sincero, muy rara. De, de eso quería hablarte. ¿Recuerdas la impresión que tuvimos la primera vez que vimos a los dinos? Kira ni siquiera se sorprendió. Fue como si esperara verlos allí. Vamos, seguramente estaba muerta de miedo. Solo intentaba impresionarte. Te equivocas, no le importaba que yo estuviera allí o no. Probablemente es demasiado tonta para asustarse. Al ver que los dinocaballeros habían ganado, dijo, esto no tenía que ocurrir así. ¿Por qué la llevaste a la batalla? No tendría que haberla presenciado. Porque sabía lo que iba a pasar. Estaba allí mientras yo hablaba por la dinodaga. ¿Qué? ¿Y eso tampoco le sorprendió? ¡Ah! ¡Estás aquí! Sí. ¿Has olvidado nuestra cita? Habías quedado conmigo, ¿recuerdas? He estado esperando casi una hora. ¿De qué estás hablando? ¡Espera, Rina! No hice ningún plan con Kira, en serio. No sé por qué piensa Déjate que ¡Déjate de tonterías! Una... ¡Hay que darse prisa, Kaito! O ¡Van a cerrar el Dinoterium! Uh, oye, no recuerdo haber dicho nada de ir contigo. ¡Claro que sí, Ay, tonto! <risa> ¡Vamos a pasárnoslo, Bomba, Kaito! Sí, claro. Bomba, sí. Oh, ahora sí que va a enfadarse Rina conmigo de verdad. No te preocupes por ella, lo superará. Oye, esto está muy rico, ¿qué es? ¿Estás de broma? ¿Nunca habías comido un helado? ¿Ah? ¡No mires! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Acaso eres alérgica al helado? Tranquilo, ya estoy bien. ¿Te importa enseñarme otra vez tu teléfono móvil? ¡Es tan bonito! No es un teléfono, es algo muy especial, es la forma de estar en contacto con unos amigos Por si lo has olvidado, también soy tu amiga y si quieres que sigamos siéndolo, enséñame el móvil Prometí a esos amigos que lo mantendría salvo, quiero decir que si le ocurriera ¿Sabes algo... cuál es tu problema? Te preocupas demasiado ¿Qué puede pasarle? Aquí no hay nadie más que nosotros De acuerdo, pero tienes que tener mucho cuidado <ríe> ¡Claro, tonto! Caray, nunca había visto nada igual ¿Puedes devolvérmelo? ¿Eh, ¿Qué es eso? ¿Ah? ¡Oh! Tómalo. ¿Ah? Eh, gracias. ¡Esa no es tu dinodaga! ¡Es falsa! ¿Rina? No la escuches. Lo dice porque está celosa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tira! ¡Oh! ¡Baja ahora mismo! ¡Es mía! ¡Dámela! mía ¡Y cuando vuelva, conseguiré la dinodaga de Rino también! ¡Ay, qué he hecho! Necesitamos a Tirano para recuperarla. ¡Tirano, es una emergencia! A Kaito le ha robado su dinodaga a una extraña chica murciélago. ¡Hay que perseguirla inmediatamente! Recibido. Nos veremos en el lado sur del parque. ¡Vamos, chicos! No es necesario que vayamos todos a perseguir a una chica murciélago. Tú y yo podemos ocuparnos de esto solos. No estés tan seguro... Los murciélagos son siervos de dragón oscuro. Si esto es cosa suya, podría ser una trampa. No importa cuántos dragosaurios envíe. Conmigo allí no podrán vencer. Si estuvieras una pizca más pagado de ti mismo, explotarías. Tiene razón. Las dinodagas son lo importante. Es cierto. Si el poder de los antepasados cayera en las manos erróneas... Tricera y tú debéis iros. Suerte, tirano. ¡Tricera! ¡Recibo la señal de la Dinodaga de Kaito! Tiene que estar cerca. Vamos a comprobarlo. Yeah. ¡Por allí! ¡Una cueva! ¡Vamos! ¡Tricera y yo somos demasiado grandes para entrar! ¡Seguid sin nosotros! ¡Y cuidado! Ella es quien debe tener cuidado. Veréis cuando le pongan las manos encima. No os preocupéis. Recuperaremos la Dinodaga. Por si fuese una trampa, llama a los demás caballeros y hazles saber dónde estamos. No sea que necesitemos que nos ayuden. No necesitamos a los demás. Solo nos estorbarán. Mejor prevenir que curar. Brachio, creo que sabemos dónde se esconde. Eh, ¿dónde estáis? En una cueva cerca de la cima del monte Washington. Kaito y yo vamos a entrar a buscarla. Suerte. Allí estaremos si nos necesitáis. No te preocupes, no pasará. Si aparece algún tipejo, tendrá que verselas conmigo. ¿Por qué nos echáis una siesta? Podéis creer lo que oís. Escucha, señor prepotente. Una broma más como esa y... Está bien, ya basta. Hay mucho que hacer. Vamos, Kaito. Busquemos a esa estúpida murciélaga. Hmm, me aseguraré de que los otros dinocaballeros no lleguen. Es hora del plan 3! Es el más divertido. No te preocupes, la entraremos. Recordad. Puede ser peligroso. Tened cuidado. ¡Tranquilo! ¡No te preocupes! ¡Hasta luego! Veamos, Rina suena más o menos así. <coughs> Brachio, ¡Soy Rina! ¿Me oyes? ¡Tengo buenas noticias! ¿En serio? ¿Qué ocurre? Hemos recuperado la Dinodaga. No necesitamos ayuda. Habéis sido muy rápidos. ¡Buen trabajo! Gracias. Sabíamos que podíamos contar con vosotros. Rina, por favor, déjame hablar con Tirano. ¿Eh? Tirano, ¿estás ahí? Sí, Tricera se preguntaba si os habíais echado la siesta Así, ¿Ah, Déjame hablar con él ¿Eh? Estoy harto de ti Ay. Hablaré contigo cuando vuelva ¿Estás ahí, Kaito? Sí, estoy aquí ¿Qué le ha pasado a esa chica espantosa? Simplemente se desvaneció en el aire ¿Crees que volverá Brachio? No, creo que se fue para siempre. ¿Quién ha dicho eso? ¿Eh? Uh, ¡Debemos detener más la conexión! ¡Tenemos que cortar ya! ¡Nos veremos luego! Esta cueva es enorme. ¡Mira eso! Es un lago subterráneo. ¡Es precioso! ¡Vaya, si es la repelente! ¡Os estaba esperando! ¡Pues aquí estamos, monstruos! ¡Así que devuélvenos la Dinodaga! ¡Eso no va a ser posible! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Ahora tiene la mía también! Detesto decirte lo dije, pero te lo dije. ¡Corre, Rina! Te estaba esperando, Dragón Oscuro. ¡Ah! Siento muchísimo la tardanza. ¿Cuántas veces tendré que derrotarte para que dejes de venir? ¡No lo entiendes, Dragón Oscuro! ¡No tienes forma de vencer! ¡La tengo, los Dino Caballeros! ¡Estáis a punto de verlo! ¡Aquí están! ¡Tiene dos Dino Daga! ¡Lo siento, Tirano nos engañó! ¡No tuvimos alternativa! ¡Es irónico que el poder de los antepasados os destruya! Vosotros dos, poneos a cubierto. Bien. Espada de Megafilo. Vino Caballero Tirano listo. Lanza triple. Vino Caballero Tricera más que listo. es mía. Dragosaurios, destruidlos! ¡Ah! Las dinodagas los han convertido en superdragosaurios. ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer ahora? Oh, espero que Bracky y los otros vengan a ayudarnos. Vuestros amigos creen que todo va bien. Seguramente están durmiendo como les aconsejaste. Oh, soy un idiota. ¿Cómo pude decirles esta cosa? ¿Cómo pude pensar que era invencible? ¡Oh! Has aprendido la lección. Mejor tarde que nunca. Ojalá pudiese decirles a los otros que sé lo imbécil que he sido, pero... ahora es demasiado tarde. ¿Qué haces ahí, tirado, tricera? ¿Echando la siesta? ¡Habéis venido, amigos! Y no caballeros, preparaos! ¡Por los antepasados! Dime, Kira, ¿qué están haciendo aquí? No lo sé, amo. Yo creía que les había engañado. Pero te equivocaste, ¿verdad? Aún podemos vencer, amo. Tenemos las Dinodagas y con su poder podremos destruirlo. ¡Oh! ¡Ahora, Rina! ¡Devolvédmelas! ¡Creo que no, chica murciélago! No vamos a devolverte nada. ¿Y quién va a evitar que las coja? ¿Eh? ¡Adelante, inténtalo! Ay, perdón, tengo que irme! A... ¡Es hora de ayudar a Tirano y a Tricera! ¡Sí! ¡Dino Poder Energía! ¡Oh, me encuentro de maravilla! ¡Esta situación es un asco! ¡Es la hora de la venganza! Kaito, Rina, vienen. Pues ver, amigos! ¡Ya no queréis seguir jugando! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué difícil es encontrar ayuda competente! ¿En fin? ¿Estás bien, Tricera? Gracias a mis amigos. ¡Menuda batalla, tirano! Fuiste dinodinamita, Tricera. No puedo creer que hayáis aparecido después de todo lo que os dije. Me habéis salvado. Sois estupendos. Si no fuera por la chica, no habríamos venido. No supimos que algo andaba mal hasta que intentó imitar vuestras voces y nos dijo que queríais que viniéramos. Interponerse entre la gente era su especialidad. Es lo que hizo con Rina y conmigo. Nunca estuve enfadada de verdad. Solo lo aparentaba. ¿Qué? ¿Estás segura? Porque si aquella bofetada no fue en serio, deberías dedicarte al cine. Ella os manipuló. Es cierto. Por fortuna no volveremos a verla. ¡Que se vaya con viento fresco! Estego, <risa> te he hecho una carrera hasta casa. No, ya estamos otra vez. <risa> ¡Corre!